Muy buenas noches amigos y sean bienvenidos a este su programa especial de la voz del pueblo llamado La voz de Ultratumba. Ya nos ha ido bastante bien con la primera versión de la voz de Ultratumba, estamos muy contentos con el resultado y con su preferencia que nos han brindado al respecto de estas versiones especiales como son la voz de la Galaxia, la voz de Ultratumba y las que aparezcan, amigos. El día de hoy pues estamos de placeres. Estamos realizando esta versión especial de Ultratumba, un poco de menos sustos porque se vienen ya las festividades de Navidad eh, también no se lo pierdan, ya debe estar por aquí en el canal este video donde pues desmentimos la Navidad Toda la parafernalia comercial que está detrás de esto nosotros la expusimos, no se lo pierda, está muy bueno. No somos tan gringos como piensan, métase ahí el video y vea de qué estamos hablando. No, no le estamos rompiendo la infancia a nadie. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas noches, me da gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Todo, diría, un baluarte de la cultura moderna, todo bien, todo correcto. Y espero que todos hayan tenido unas alegres y pues felices fiestas. No sé, yo no soy mucho de usar la palabra felices, me molesta mucho decir feliz, feliz, no sé por qué. No es porque yo sea muy grinch, sino que la felicidad considero que es una especie de concepto que cada quien se la da a sí mismo. Y yo no puedo decir, ay, que haya sido feliz. Pues igual y no sé qué circunstancias tengas como para que mi concepto de felicidad se aplique al tuyo. Sin embargo, eso no me quita que me da gusto saber que las personas estén bien de salud, estén bien con sus familias, estén tranquilas, que no tengan carencias de ningún aspecto. Y pues espero que así hayan pasado esta fiesta navideña, esta celebración de esta temporada, que todos hayan tenido una muy buena una muy, muy buen transición, cambio de día, navidad, etcétera, etcétera, bajo estas circunstancias. Pues cada quien sabrá cómo es feliz. Perfecto, qué bueno, me da mucho gusto. Y pues estamos aquí ya nuevamente en la voz de... Espérame, déjame darle algo de dramatismo. Estamos aquí en la voz de Ultratumba, edición navideña. Espero que esta, este formato sea de su agrado. Vamos a platicar, vamos a reaccionar a algunos videos, vamos a estar viendo a ver qué encontramos por ahí de terror. Y desde luego vamos a platicarles una que otra anécdota que hemos vivido a lo largo de la Navidad. Bueno, en las Navidades, que desde que tenemos memoria, más o menos por ahí algún espíritu chocarrero llegó a invadir y cosas así... Y desde luego, pues, a mí me daba miedo Santa Claus cuando era niño. Entonces, vamos a tener mucho que platicar esta edición de La Voz de Ultratumba. Esperen, esperen, esperen. Tenemos mucho que platicar en La Voz de Ultratumba. <risa> ahí desde tu ataúd, abriéndolo. <risa> <risa> Así es, amigos, pues ya está. Miren que vamos a hacer, eh, ya tenemos ahí una previa selección de un material que nos interesaría analizar con ustedes. Eh, al respecto de esto de las situaciones de Navidad, realmente a mí lo más aterrador que me ha pasado es enterarme que pues un familiar falleció, ¿no? En este caso fue una, una tía que se hizo presente, de hecho, amigo, se despidió de uno de mis tíos, eh, le fue a decir así como que, eh, ¿qué estás haciendo, hijo? Bueno, mi tío muy muy este sacado de onda porque pues sabía que su mamá estaba enferma y todo esto y se le hacía raro ver la parada no en la casa ya estaba como que en, en casa y estaba pues con cuidados muy delicados ahí como para no estar haciendo mayor esfuerzo como para salir de su habitación pero entonces eh, se le tuvo que eh, cuestionar a, a su mamá en ese momento que qué estaba haciendo parada, ¿no? Y le dijo, no, ya me siento mejor, estoy bien. Eh, ¿Qué es lo que te pasa a ti, no? Porque estás tirado aquí en la, en la casa y no estás con, celebrando con nadie la Navidad. No, pues, pues eh, prácticamente porque estoy aquí atendiéndote y haciéndome cargo de ti. Y ya dijo, bueno, pues te espero allá abajo, ¿no? De, él se terminó de cambiar, se puso un poco fresco como para, para bajar a convivir. Y, pero ya cuando bajó, pues no, no vio a nadie. Eh, entonces, lo que hizo fue volver a subir a la habitación donde estaba la tía. Y pues, oh sorpresa, ya no estaba viva, ¿no? Y estaba ya fallecido. Entonces, eh, pues fue un momento triste. Esto ya lo cuenta mucho después, quién sabe sea verdad, sea me mentira o con más detalles o menos que los que aquí se exponen. Pero pues, realmente eh, pues es una de esas presencias físicas, como lo mencionábamos en otros programas, ¿no? que a lo mejor el, el alma, el espíritu toma cuerpo, toma ilusión en ese momento o en la mente de la persona, o realmente sí se materializa en el espacio físico que conocemos, y hace una última petición, despido, mensaje, o como quieras llamarle, Néstor, no sé, qué piensas al respecto. Sí, es un momento, bueno, son, son situaciones sumamente emotivas en este proceso de, de trascender de algún familiar, y sobre todo si tienes como cierto nivel de apego, cierto nivel de cercanía, pues a final de cuentas, vas a querer eh, en algún momento que, el, que tu familiar comparta de estas fechas con, con todos, o sea, que desde cierto punto de vista esté bien. Y el hecho de que haya manifestado de no me duele ya nada, ya, no, ya me siento bien en este caso, eh, sí nos habla de que a lo mejor sí trascendió y la parte energética de, de, del familiar de la tía llegó y otra vez, y platicar con los familiares, o platicar con, con, con mi tío en este momento. Pues sí, es algo que, que puede pasar, o sea, es algo que, que es difícil de, de percibir para la mayoría de las personas, pero ya hablamos en el episodio anterior que sí, efectivamente, hay un momento de trascendencia, de energía, de cosas así, y que a lo mejor psicológicamente, pues sí, el hecho de querer ver a nuestro familiar nos lo trae a nuestro, a nuestro plano, nos hace pensar en él, y podemos nosotros manifestarlo. De, de hecho, sí, este... Yo tengo una anécdota más o menos similar, en, no recuerdo el año, mi hija tenía dos años, hace 15, 17 años más o menos. Eh, fui como por marzo a ver a mi abuelita las últimas veces allá a Ciudad Neza. fuimos, fui, la visité. ¿Qué se le antoja? Un pollo rostizado, lo que usted quiera. No, no te preocupes, este, yo ahorita te hago agua de sabor y que no sé qué y, y, y decía que le dolía mucho el pecho, que le, que le dolía mucho por acá, y que estaba enferma y que no la habían visto, ¿no? Y le digo, no, usted sí aguanta, le digo, usted sí, no se preocupe, todavía este, va a aguantar más, ¿no? Y me empezó como a manifestar que le dolía. Y dije, bueno, pues a ver, lo, mi mamá, los tíos empezaron a ver y, y, y fui la última vez antes de que falleciera, antes de septiembre, y me dijo, ya no alcancé a poner la bandera, ya ni siquiera voy a llegar a las posadas. Quisiera haber llegado a las posadas, me dijo mi abuelita, dos, tres semanas antes de que falleciera. Le digo, no, usted, usted sí llega a las posadas, digo, si no llega, pues ahí le platicamos. Pasó, falleció mi abuelita, todo el proceso, el luto, etcétera, etcétera. Antes de empezar el proceso de la Navidad un día, Iba yo este, con mi hija, iba yo cargándola, estaba pequeña y de repente empecé como a soñar así de cuando quedas como, in, como consciente pero o, intermedio y no sabes si moverte o no sé qué. Y de repente siento que me, que me agarran, así me dice, este, ten cuidado con la niña que se te va a caer. Y, y, y decide, caramba, ¿qué está pasando? ¿No? Estoy, estoy soñando. Mi primer pensamiento fue de estoy soñando. ¿Por qué me quedé así? Y de repente, atrás de mí, pon atención, porque la niña se te puede caer, y pon la bandera. ¿Cuál bandera? O sea, estamos hablando que mi abuela falleció mediados, antes de septiembre, y ella era muy de poner su bandera en septiembre. Todavía no llegamos a la parte navideña, pero les quiero dar como el preámbulo. Bueno, bueno, bueno. En septiembre me pidió la bandera en el sueño, en esta onda subconsciente, inconsciente, que luego manejo, que me quedo como el clásico parálisis de sueño. Llegaba y me, me pedía la bandera, me decía pon la bandera. Incluso apenas hace poco soñé y me dijo que no adorné. Entonces me dio como esa onda de ¿qué pasa? ¿No? Y en el momentito fui, me traje unas luces y ya hay Navidad para todos. Sale colores, luces, todo. Porque sí me dio como mucha cosa. Y en esa fue la primera manifestación fuerte que sentí de que estaba y que me decía que la bandera pasó la Navidad, bueno, llegamos a la época navideña de las posadas, estábamos ahí, que no sé qué, y que, que, que allá, y en una de tantas otra vez, ya medianoche, me esta, estaba yo, en aquel entonces tenía yo una cosa que se llamaban turnos dobles, trabajaba yo en un call center, entraba a las 7 de la mañana, salía a las 11 de la noche, y en ese inter... Me enfermé en plena Navidad, en pleno 24 de Diciembre. Llego a la casa ahí de este, con mi esposa y mi suegra. Estaban preparando la cena y toda la cosa. Y toda la familia festejando. Y Alsonso del Néstor, 40 de temperatura. No me puedo mover. Estoy este, con... me siento muy mal. Y todo eso, pues el, la clásica gripe de, de invierno. Me recuesto. Empiezo a sentir que están por acá la familia festejando. Empiezo a escuchar como hueco. Y empiezo a escuchar así raro y empiezo como a ver como con luces estroboscópicas. Y mi abuela siempre que nos enfermábamos siempre decía, sóbate de aquí el brazo y sóbate el cuello porque tienes problemas en las anginas. Y eso va a hacer que se te libere. Ay, canijo, brother. Esa vez, en serio, lo vuelvo a contar y me, me siento el, el, pues sí, el tremor así de qué está pasando. Me acuerdo yo que estaba recostado en un cuarto completamente cerrado con un, con ropa y todo así, nadie estaba ahí y me volvió a de, y me y sentí aquí, híjole, tienes bien inflamadas las anginas, entre la, entre el miedo y entre el, ajá, entre así del miedo de qué hago, qué está pasando, este, dije, Perla, o sea, mi esposa, ¿no?, grito y, ¿qué te pasa?, ¿por qué?, ¿dónde estabas?, pues estoy hasta allá en la fiesta, que no quiere decir es que no puedo, me siento muy mal, este, me estabas agarrando, no, nada, estaba yo allá afuera, ¿qué te pasa?, que no sé qué, entonces ese como miedo, o sea, yo quiero pensar que mi mente entre el, entre el recuerdo de que era la primera Navidad que yo no iba a ver a mi abuelita y cosas así, y el hecho de que estaba yo enfermo y, y la gente, o sea, las demás familias estaban en la fiesta y nadie me ponía atención, me consoló tanto, me hizo sentir tan como cuando era niño que decía a mi abuelita, ven, te voy a sobar las alginas aquí en el cuello porque estás mal. Me dijo, este estás bien mal. ¿no? La primera vez, estás bien mal. Me estoy, este otra vez vuelvo a caer inconsciente por la fiebre, por la temperatura y esas cosas. Y me vuelve a decir, no pusiste corona de adviento. Wow. Y, y mi abuela era de cada año, compraba su corona, la adornaba, ponía sus velas y rezaba. Me dice, cómo vas a la Navidad? ¿Cómo hacen la Navidad así sin corona? ¿Y cómo están ahí nada más este, de borrachos? Y yo quiero pensar, quiero pensar que era mi mente este, pensando este, eh, a través de su voz que me decía este tipo de cosas como para que eh, mi mente como encajara esas cosas. Pero fue un momento tan, eh, tan, no sé cómo definirlo, o sea, porque el miedo es algo que te hace reaccionar, ¿no? El terror es algo que, que, que te paraliza y luego no sabes ni cómo reaccionar. Pero este, esta cosa, esta sensación de incertidumbre, esta sensación de, de extrañeza, porque era algo que sabes que ya no debe de pasar, no debe de estar pasando y al mismo tiempo está ocurriendo y lo sentí tan cerca, lo sentí tan, tan, pues sí, tan, tan vívido el asunto que realmente me sacó mucho de onda esta, esta anécdota y era en la plena Navidad y, y era de, no pusiste, eran cosas que solo ella como hacía, ¿no? Seguramente algo en mi mente se destapa y me trae ese como recuerdo no sé si sea el eh, como la plática o así, pero siempre que me he estado enfermando, siempre tengo esa de, me recuerda y la veo, la veo así en sueños y, y lo peor de todo es que es en el momento en el que estoy consciente, inconsciente, en el famoso se te sube el muerto que eh, tras muchos años de práctica aprendí cómo a dominarlo, pero cuando estoy en ese periodo y de repente empiezo a, a sentir su presencia o a sentir que me va a decir algo, por ejemplo, aquí, aquí estaba yo hace días, antes de que pusiera yo los adornos, el árbol de Navidad y esas cosas, ya se iban a ir mis hijos, ya se iban a ir a la Ciudad de México y dijeron, ah, que no sé qué, y digo, yo no voy a poner adorno, ¿qué les pasa? Se me ocurre desvelarme para entregar un proyecto a la mañana siguiente y estoy entreído y está el perro que se mueve acá atrás, está así, que no sé qué, y de repente escucho que me dice, ¿y el árbol? ¿y la corona? Pero así, cosa de dos, tres de la mañana, una cosa que dije yo, ¿qué? ¿Quién? Aquí me da una ventana que da este, al patio, de aquel lado están los, los cuartos cerrados, los niños están dormidos, y, y dije, ¿qué, qué, ¿qué onda? ¿qué onda? A ver, y volteó a ver al perro, y el perro así en calidad de bulto, dije, no, el gato, ¿quién me dijo esto? No puede ser, ya me voy a preparar para dormir, me estoy preparando, me preparo, me, me, me veo así de ya voy a dormir, apago todo, me acuesto y otra vez en ese periodo de conciencia inconsciencia, me vuelve a decir que por qué no estoy preparando la Navidad si los niños ya están grandes. Entonces, así de, ¡ah, vato, ¿qué onda? Yo no soy de mucho de estas cosas o no sé si de estar como pensando... Casi siempre lo traduzco a sueños de recuerdos. O sea, siempre digo, no, son recuerdos, son así y asado. Pero este año sí me... O sea, este año que me quedé como... Me voy a quedar solo y voy a pensar otra vez este, todo este periodo así de... Me quedo solo casi dos meses. ¿Qué onda? ¿Qué hago? No, pues sí. Chamacos, váyanse por el árbol. Ahí está para el árbol y pongan el árbol. Y créeme que la parte de que haya un árbol, etcétera, etcétera, y que desde cierto punto de vista en mi mente ella crea que, o, o yo crea que ella lo está viendo, me ha ayudado a, a como sobrepasar esta onda. Entonces, trato de no llegar al punto de, oh, es los, las, las, las siete navidades más fantasmagóricas de la voz de la galaxia. No cierto, las siete navidades más fantasmagóricas de la voz de la ultratumba. No quiero llegar a ese punto, pero sí es algo que me, que me vibra, sí, pero fuerte. Y, y casi todas las anécdotas vienen de, de, desde ese punto de vista en el que queremos que los familiares estén. También hay, hay, un, hay otra anécdota, pero yo creo que te voy a pasar la, la, la pelota para que nos, nos contemos otra, porque también tengo otras dos y estas dos están, estas dos les pasó a mi, a mi esposa y a mi suegra. hijo de No, y es así, fue así de... Pero gritaron, así una cosa, pero sí es importante que... Hagamos la estafeta con otra anécdota. Excelente. esa no me la sabía yo. Yo creo que... Eh, fíjate, yo también he tenido al respecto de esos sueños... Eh, ¿Cómo le llaman? Sueños vívidos. De esos que tú como que... Eh, sientes el clásico... Eh, subir, se te subió el muerto, a mí me pasó cuando llegué a vivir solo, yo nunca había vivido solo y de hecho fue por temporada de diciembre, tuve que mudarme primero aquí a Querétaro por trabajo pero pues yo fui como que en diciembre llegando aquí a, a casa de, un, de mi hermano y pues me, me di a la tarea de buscar una casa no para vivir yo porque yo tenía el contrato para enero, para el primero de enero, estar aquí eh, básicamente ya laborando, ¿no? Entonces, pues eh, hice todo lo de la mudanza, no tenía realmente nada más que ropa y unas cosas mínimas ahí. Pues voy por el colchón, no tengo base de cama, ni por supuesto nada adicional, solo había, eh, me había prevenido y había encargado un edredón, una cobija algo gruesa ahí con un primo, las almohadas que se compran ahí en la horrera, y todo para estas fechas así como de, de diciembre que está el friecito y te cobijas mucho, ¿no? Y ahí voy la primera noche que paso en, en la habitación de esa casa. Eh, no fue ni siquiera en la noche, en la madrugada, en la oscuridad total, Sino siento que fue ya al principio de que yo me empezaba a despertar el sueño profundo. Yo estaba como de espaldas en la cama y empiezo a sentir como unos piecitos que me están caminando en la espalda, ¿no? Y así como que digo, ah, cabrón! pues no tengo ni gatos ni perros. Ahora sí que ni gato ni perro que me ladre. Yo vivía solo, y la casa sola, ¿no? Realmente no tenía absolutamente nada. Así te lo digo, no tenía más que el colchón y mi ropa. Y era una casa, estaba rentando una casa de dos eh, niveles, con dos cuartos, dos habitaciones y dos baños. Pero pues realmente no había nada, ni tenía mascota en ese momento que se queda conmigo, se queda para acompañarme. Entonces digo, bueno, ya pasó, vuelve a suceder, eh, esto fue como un jueves. Eh, esto a, antes de venirme para acá bueno, pues de regresarme otra vez a, a celebrar con los familiares eh, ya para ese entonces eh, ya había acordado yo de estar con mi hermano en la casa que él ya tiene acá en Querétaro entonces ya para el domingo me parece que era no recuerdo el día en específico pero pasaron como dos días después de eso Vuelvo a sentir la misma sensación, pero alrededor de las dos o tres de la mañana. Igual, yo casi nunca duermo de boca abajo, pero esa vez, eh, no sé si por la manera en que me acomodé, terminé boca abajo. Y empiezo a sentir otra vez los pasitos, ¿no? Pero ahora, como desde abajo del talón, eh, parte baja del, del, del pie. Y digo, bueno, puedo estar soñando y puedo estar despierto porque también sentí la parálisis del sueño, ¿no? Como que no reaccioné de, eh, párate, ¿no? Y qué, ¿qué está pasando? Sino como que empecé a decir en mi mente, a ver, ahora muévete para acá, ¿no? A la derecha y se me veían los pasitos a la derecha. Y ahora muévete a la izquierda y lo sentí que se iban a la izquierda. Entonces ya como que me tranquilicé y dije, ah, bueno, o sea, es un sueño vívido y tengo esta sensación de, de que algo me está caminando por la espalda, pero realmente yo quise atribuirlo a que era una, una sensación del, del sueño y que la había controlado en ese momento. Ya de ahí para acá, pues no me ha pasado, me he enterado, ¿no? De, por ejemplo, la suegra y todo eso que les conté una anécdota de aquí, de, de lo del cuarto, de la sombra, y al otro día ya estaba sintiendo que le jalaron las piernas, ¿no? Entonces... Yo digo que va para lo mismo, no sé, eh, puede ser eh, en ese aspecto que te, tanto te sugestionas y las capacidades de la mente son tan desconocidas que puedes llegar a materializar este tipo de circunstancias o a lo mejor, pues sí, realmente es eh, cuestión también paranormal de lo que te sucede al respecto en este tipo de parálisis del sueño, que todavía es un mar... ...de conocimiento que no conocemos. Pues ahora sí, date con la otra, amigo. Sí, son este periodos y son momentos energéticos de la mente que, a final de cuentas, no está explorada... ...y por el simple hecho de que está al lado de lo normal, la ciencia misma le hace el feito, no lo estudia. O sea, si, si hubiera alguien que dijera, sí, vamos a estudiar este proceso, eh, cómo es que las células o la gente en esos momentos puede tensar sus músculos a tal grado, por ejemplo, en mi caso, de que yo sentí cómo me agarraba así mi abuelita cuando me decía de tómate de, de, la papada, las anginas para que se te bajen, y, y los brazos hazle así para que la temperatura se te recorra a todo el cuerpo, que dijera la ciencia, a ver, aquí te vamos a poner unos electrodos y vamos a estar midiendo tu actividad cerebral y tú mismo los músculos los estás moviendo porque el recuerdo se está activando y cosas así, la ciencia haría un gran favor a ese aspecto, y ya no dejaría de ser paranormal, sino ya entraría dentro del camino normal. Sino que eh, al no estar estudiada de una forma formal, pues es parte de lo paranormal. Entonces son cosas que al no tener explicación, al no tener algo así, pues sí, sí entran dentro de un plano muy complicado de, de explicar. Y la otra anécdota también navideña, esta sí es un poco más este, este, fuerte, porque sí pasó... Pues feo, o sea, estábamos a días de celebrar la Navidad y entonces el abuelo de mi esposa pues estaba ya muy mal, padecía de cáncer en el estómago, tenía días contados y el pobre señor se revolcaba de dolor, etcétera, etcétera, y fallece un día, bueno, fallece en la mañana y de repente veo y llego y están, este, mi suegra está por acá, no sé qué, y y de repente nadie estaba dentro de la casa, entonces no sé cómo pasó ese ese momento, yo por azares del destino, en lo que veo es que mi papá quiere pozole, está muy bien, ya este no le está doliendo, y, y ahora quiere pozole, vamos a prepararle pozole, y se sale mi esposa, se salen todos a preparar el pozole, y de repente me quedo solo yo en la en la sala, y el señor estaba como recostado, y empieza a decir, este... Morena, porque así le decía su esposa: Morena, el pozole, Morena, el pozole. Le digo: Ahorita vienen, fueron, fueron al mercado, ahorita regresan. No sé si era el último periodo, el último respiro o algo así. Como a los 20 minutos, este, llegan y el gritadero: ¡Ah, qué no sé qué! Dije: La madre, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? El señor había fallecido casi dos horas después, más o menos, o en ese periodo entre la vorágine de preparar la cena de Navidad, entre el ir y venir, nadie como, o sea, ya estaba puesto el asunto, pues era, era, evidentemente era su último día, toda la familia sabía que eran los últimos días, que esto iba a ocurrir, el señor estaba muy mal, tenía, había rechazado los medicamentos y cosas así, él dijo que iba a pasar todo el proceso, fue un proceso muy doloroso y en ese momento que él decía que supo y que no sé qué, no sé si hablaron previamente con él antes de fallecer, ahí viene la parte, esta es la parte tangible, lo que ocurrió así como tal, ¿no? Llegan, gritan, etcétera, etcétera, y de repente dije, bueno, pues ahora, ¿qué hacemos, no? Entre el dolor, el, el movimiento, los movimientos de la familia, etcétera, etcétera, que llámale al médico, que ahí venga el forense, que etcétera, etcétera, pues nadie había tapado al señor. Y, y entonces, este, pues el nuevo, órale, el recién llegado. No, tenía yo poco de haberme juntado con mi esposa y este digo, sí, adelante, no pues yo me encargo, no tapo, el, tapo al señor, etcétera, etcétera, me quedo con la, la última mirada porque todavía tenía los ojos abiertos entre que no recuerdo si me había dicho que lo del pozole no sé qué, cierro los ojos, tapo con la sábana y pues, el momento siguió avanzando. Llegan los médicos, sí, efectivamente, el señor tenía poco más de dos horas de haber fallecido, hacen los estudios que tenían que hacer. Pasa, en plena cena navideña, empiezan a decir del pozole y se oye, ¡Morena! ¿De dónde? ¿De dónde carajo se oyó? Estábamos, este, y ya para que yo lo haya escuchado, pues, escuché el, dije, ¿Qué onda? A ver, este... Algún primo bromista, alguien, y no jueguen con eso, incluso las tías, ¿no? Y los otros chavos, eh, señores, igual de mi edad, más o menos en aquel entonces, este, 20, 22 años más o menos, este, ellos pues también estaban consternados por el momento, o sea, ellos estaban en, en sus escuelas, en sus trabajos, y no habían llegado hasta el momento en el que estaban ahí, y realmente el, el hecho de que se haya escuchado, pero el momento, la, la voz y la fuerza con la que se escuchó no fue como una especie de grito fue como una especie de de, de, de sonido este, estereofónico como cuando escuchas en un, en un bote así como raro que todo el mundo lo escuchó y todo el mundo nos quedamos así como ¿qué pasó? porque estábamos con el pozole de la cena navideña que había ocurrido ese mismo día o sea eh, eh, fue el velorio se hizo el velorio todo transcurrió este, en ese momento se procedió al velorio en la zona, terminó el proceso y a la mañana, o sea, no, ni siquiera fue como la cena tradicional a las doce de la noche estoy hablando que fue cena a las cinco de la mañana del 25 de diciembre o sea, ya habíamos pasado de que todo esto el primero, el evento de que el señor falleciera fue tempranito, así cosa de siete, ocho de la mañana todos estaban en friega, todos estaban así, y pasa todo el proceso deciden hacer el velorio, que se haga la cremación etcétera, etcétera y nosotros continuamos con la onda de la navidad ¿no? y durante el periodo de la madrugada no sé si sea por el subconsciente el inconsciente las últimas palabras que alcanzamos como a escuchar que fue morena porque así le decía a su esposa así de ay la madre <risa> <risa> y qué pasó y, y, y de repente así de no y el, el momento fue fue algo no o sea en, como, repito, no es como de miedo, es como de incertidumbre, como de no saber qué, qué está pasando porque pues, todos esperaban que fuera como una broma de alguno de los... Nadie había visto, ¿no? Pues este, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, ¿qué, qué pasa, no? Y pues la familia es muy religiosa, rezaron, este, abrieron un espacio para su lugar de, de su pozole que había querido el, el, el cenar esa última Navidad. Y abrieron un, abrieron un espacio y, y fue algo como muy, ¿cómo sería la palabra? Solemne, emotivo, porque en esa Navidad, pues fue la... Imagínate, fallece en Navidad, o sea, en, en víspera del, del día de la Nochebuena. O sea, fue algo que realmente fue muy contundente, y fue algo muy poderoso, fue algo que todavía hasta nuestros días... Después de casi 20 años pues, lo siguen contando y, y, y de repente el, las chavas pues lloran, ¿no? Mi suegra así de, es que sí, lo escuchamos. Pues, sí, claro, yo estaba ahí. Y ya para que yo admita que escuché una cosa que no... Normalmente no, no me preocupo por escuchar o algo así. Es que sí hubo una manifestación, hubo una fuerza. No sé qué haya sido, algún eco que se haya quedado guardado, como lo hemos visto en el episodio anterior. Pero se manifestó de tal forma que fue... fue... O sea, todos lo escuchamos en este plano tan, no sé, es una cosa extraña porque, por ejemplo, cuando escuchas normalmente, escuchas la voz dirigida. O sea, yo estoy hablando aquí directo y se escucha y saben perfectamente que estoy hablando de frente, pero en este caso fue en todas direcciones. Fue como si estuviéramos en uno de esos cines de 7.1 canales y lo escuchábamos aquí, acá, eh, en todo el espectro auditivo que tengamos así alrededor se escuchó. Y, y fue una manifestación algo, o sea, usamos el término terror, por, es desconocido, pero en realidad es algo fue algo muy emotivo porque fue una especie como de despedida, fue el último momento, y a final de cuentas yo creo que ese proceso que hemos hablado aquí en La Voz del Pueblo de despedir, de que es un recuerdo atorado, que es un recuerdo que quieres así, yo creo que sí se manifestó bien y sí, sí ha, sí ha, sí ha trascendido bien, porque el hecho de que haya tenido su plato de pozole en la última cena y en, en ese momento no ha habido como más cosas en, en, en la familia, no ha habido como más anécdotas. Entonces a, a veces mi esposa sueña con él o platica que cuando va a su casa este, tiene como recuerdos y cosas así, pero ese momento yo creo que es el más contundente y el más tangible que, que he vivido de, de, ese, de, ese, de, esos, de ese tipo de fenómenos. Vale, pues sí, y más, eh, si es eh, testimonio de tantas personas, pues obviamente hay algo ahí. Es lo que analizamos precisamente, amigos, de, de cuáles son los secretos. Me llegué a recordar con el episodio pasado que no mencioné una película que quería mencionar, de estos fantasmas que tocan las cosas y las mueven, que era la película esta de ghosts la sombra del humor, no sé si te acuerdas que le decía a un fantasma que estaba en el metro que rompía cosas y hacía vandalismo? Pero ¿cómo lo haces? ¿No? ¿Por qué tú sí puedes tocar el mundo real? Y le decía, pues el secreto es como que te enojes y encamines esa energía para que se muevan las cosas. Y decir, desde decir, de las tripas que Ajá, salen. Desde la víscera Entonces, eh, yo creo que es algo similar. Digo, al final de cuentas... Eh, te digo, está comprobado que un cuerpo sin alma, pues pesa menos eh, que un cuerpo con, con vida, ¿no? Entonces, eh, es evidente que tan solo si, si la vida no fuera algo especial como una energía o un alma, eh, los muertos que tienen todas las características de un cuerpo que puede alojar vida, pues no están vivos porque ya se les fue el alma, ¿no? Esa energía ya trascendió a otro lado. Lo ves igual en, en las computadoras. Aunque tengas el chasis, el disco duro, la memoria instalada y todo. Si no tienen esa alma del sistema operativo, pues son un ente muerto también. No, no tienen nada que les haga trabajar. Que haga que todos esos componentes se manifiesten en una eh, cuestión operativa. Yo digo que es lo mismo con el cuerpo. Eh, este software que está cargado aquí... Eh, y parte de las neuronas que ahora ya se sabe que están alrededor de toda la columna vertebral y parte de órganos, eh, pues nos ayudan a, a diligenciar esta energía en este, en este panorama terrenal como nosotros lo conocemos, ¿no? que es estar vivo, pero pues ahí está el testimonio amigos, es muy importante, ustedes seguramente tienen historias muy similares, o al respecto de estas cuestiones de, de la vida que trasciende después de la muerte, eh, estas eh, psicofonías, bueno, no, las psicofonías son como más eh, en el ruido del fondo blanco, ¿no? Como le dicen, ruido blanco, dejas ahí, ¿Sí? dejas ahí abierto el, el micro y seguramente si hay alguien que quiera decir algo, lo dirá. Es más, vamos a darles unos cinco segundos, si quieren decir algo estas manifestaciones. Venga, silencio total. Bueno, ya lo analizaremos después, a ver si se logro captar algo. Si ahí están los mensajes, pues se van a escuchar. Y créanme que no somos de esos de clickbait que vamos a hacer una apuesta una falsa de algún audio. Si salió algo, pues lo vamos a poner. Si no, pues les diremos. No, no hubo mensajes esta vez. Pero miren qué, qué tan importante es precisamente eh, cerrar con estos ciclos. Muy bien dicen que las personas que ya van a fallecer y estaban muy enfermas, de repente cobran como que un último aire y se ponen bien, no se sienten bien pero es como un preámbulo de que, pues, van a trascender en ese, en ese día, por lo menos o en ese momento. Eh, digo, qué tan importantes son, eh, por ejemplo, esas cosas que nos llevamos en el cuerpo, las enfermedades son muchas veces proyecciones de la preocupación o de alguna forma que nos incomoda en el resto de la vida, ¿no? Se habla que en el estómago, pues cargas muchas, muchos corajes, muchos este, resentimientos o, o ese tipo de cuestiones que se te alojan en ciertas partes del cuerpo, ¿no? No sé qué tan cierto sea, yo creo que se maneja mucho eh, el tema de. ¿Cómo le dicen esta palabra? Que lo, lo interpretan como que ese, que ese sentimiento lo humanizas y se te aloja en, un, en una enfermedad. Lo, lo somatizas, como la somatización de eso. Ah, ándale, exactamente, lo somatizas, esa es la palabra que buscaba. Y pues ya se habla de que ese tipo de sentimientos que no son buenos para la química, ni corporal, ni mental, eh, pues causan este tipo de enfermedades también, ¿no? Eh, Cuántas veces no se ha sabido que la señora que era tan enojona, pues obviamente se va a dañar el hígado o se va a, a, a traer una cuestión de, de circulación o una cosa con el cerebro, ¿no? Porque el entendimiento también se va a manifestar de esa manera en este tipo de enfermedades tan que son tan variadas y que el día a día pasa, ¿no? Y, y, y bueno, vaya que pudo cerrar el ciclo por lo menos esta persona, tu suegro. Entiendo, y, y que se le trató de esa manera, ¿no? Pues ya lo hacemos en los altares mexicanos. En los altares cada dos de noviembre. Cada dos de noviembre ya lo hacemos, ¿no? Les rendimos tributo a lo mejor, no con sus guisados o platos favoritos, pero con los, eh, los platillos de la temporada, ¿no? Por lo menos su dulce de calabaza y todas esas cuestas que son como tradicionales dentro de los pueblos mexicanos pues ahí se les ponen, por si es que trascienden, como en esta película de Coco, ¿no? Que, que representan bastante bien las creencias de este tipo de circunstancias después de la muerte. Sí, pero imagínate qué feo, ¿no? Falleces, eh, todo esto y ¿a quién se le ocurre ponerte jocotes en la maldita ofrenda? <risa> o sea, vas a recorrer medio universo y planos terrenales y planos tras dimensionales para tragarte un tejocote, maldita sea, no, no lo hagan, por favor piensen en eso cuando pra pra practiquen el asunto de la ofrenda, es algo sí, o sea, a quién se le ocurre, pues, pinche tejocote las piñatas también, ahí tienes a los niños exagerar, este perdón por la exageración y saltarnos así dar este momento catártico, pero tienes a los niños ahí arriesgando la vida por un chingado tejocote por favor, o sea ¿qué pasa? ¿a quién se le ocurrió? Lo que tenemos que hacer es, en este caso, o sea, en este onda, pues sí es buscar estos cierres, buscar este, eh, qué le falta a nuestro familiar unos momentos antes o cuando está trascendiendo, cuando va a pasar, porque pues sí es algo complicado, ¿no? Digo, tampoco desde el punto de vista de, ah, te, tenía otra familia por allá y no nos había dicho y quiere que hagamos las paces, pues obviamente eso va a generar dolor y va a generar molestia. Yo lo sé, o sea, díganmelo a mí, ¿no? Somos 17 medios hermanos, nos conocemos 10, entonces imagínense los que no nos conocemos además. Entonces, ese tipo de, de, de cambios, ese tipo de energías, ese tipo de trascendencia que, que, que como humanos ahorita estamos buscando, ¿dónde va a quedar? ¿dónde va a quedar almacenado? Pues desde luego que se va a tener que manifestar de alguna forma. Y como bien lo mencionas, si, si pasa así de que este, este tipo de persona podía como canalizar toda su fuerza, toda su energía, pues se va a manifestar. Si por ejemplo somatizó a tal grado de que como dices con el hígado, o sea hacía muchos corajes y se enojaba porque decían las abuelitas, te vas las abuelitas, ¿no? Te va a hacer daño, se murió del hígado porque hacía muchos corajes. Pues claro que sí, porque a final de cuentas el enojo, el exceso de adrenalina, el exceso de todos esos componentes químicos en el cuerpo van a dar al hígado. Y desde luego que va a causar problemas en el hígado. Y si a eso sumamos nuestra dieta rica en grasa, rica en, en picante y todo eso, pues un enojo a cualquier persona le va a traer problemas. Y alcoholito, ¿no? Aparte, échale. Ah, desde luego también este el alcohol. Las caguamitas, que el culquito, su sí, es una bomba de tiempo, o sea, a final de cuentas, pues sí va, va a trascender y va a pasar. Pero tenemos en cuenta, tomemos en cuenta todos esos detalles y realmente, ahora sí que a veces morimos como vivimos, dicen por ahí. Sí. Pues miren, ahí están unas, una parte de las anécdotas. ¿Qué tanto se puede exponenciar eh, el asunto de los fantasmas y, y todas esas cosas que tratamos aquí en La Voz de Ultratumba? Pero enfocado ahora respecto a la Navidad, ¿no? Eh... No queremos hacer el programa así de, ay, un asesino serial disfrazado de Santa Claus y todas esas cosas, porque venimos saliendo de una época bonita, hombre, y la Navidad fue de abrazos y de cosas así, de repente que nos salgan así, no, no es para tanto. Entonces... Estamos abiertos a las anécdotas navideñas o postnavideñas, como en estos momentos hemos estado compartiendo con ustedes. Si tienen una historia, si tienen algo que quisieran compartirnos, por favor háganoslo saber en los comentarios, es de suma importancia que participen con nosotros en esta onda, porque es importante que nosotros también tengamos mucha más información y muchos más temas, como siempre les decimos en La Voz del Pueblo. No es que lo sepamos todo, es que tan no sabemos nada que todo lo preguntamos, lo cuestionamos, lo investigamos y luego lo comunicamos y lo debatimos y si estamos equivocados o alguien nos puede ayudar o alguien nos puede aclarar los puntos, también nos hace mucha, nos, nos enriquece en esta conversación, porque la voz del pueblo, pues tu voz es nuestra voz y ese es como, el, como los temas que queríamos tratar en esta edición post navideña, ya después de la resaca y los romeritos y toda esa cosa, ¿Quién se le ocurre a los romeritos? Odio a los romeritos En todos los programas lo voy a decir Yo los amo Amigo, a mí me gustan bastante Y más en un sanduichito de Romeritos, así en un pan bimbo Mmm, yami. De ahí está amigos, quedó Esta edición especial de La Voz de Ultratumba, no se pierden las siguientes Vamos a estar analizando eh, Pues a todos Estos personajes que les llaman Casa fantasmas Muchos serán charlatanes, muchos estarán haciéndolo en serio. No sabemos, pero no se pierda esta siguiente entrega de La Voz de Ultratumba, donde estaremos analizando este tipo de personas que se dicen estar buscando fantasmas y a, a lo mejor hasta salen por ahí los que se las dan de, de evidentes o mediums, tal vez. No sé qué capacidades debe tener una persona como para ser así. Vamos a documentarlo y se los vamos a traer en la siguiente entrega. Por esta parte de esta sesión ha sido todo, amigos, un poco más breve que las demás. Agradecemos todas sus suscripciones y su seguimiento de este episodio especial de La Voz de Ultratumba Navideña, aquí en La Voz del Pueblo MX, por supuesto. Muchas gracias, Néstor, esta noche por compartir estas anécdotas. A ese sí, rastro. Uh -huh. Y muchas gracias a todos los que se suscriban, muchas gracias a todos los que nos vayan a dejar comentarios. En verdad que pues la, la parte del anecdotario va a quedar aquí para la historia y tenemos más anécdotas eh, navideñas de Año Nuevo, de todo lo que pueda hacer para la voz de Ultratumba que se pueda prestar. Queremos nosotros platicar que esto existe, que tiene su nivel sus huecos eh, como para considerarlo ciencias sí, y desde luego, porque es algo que no, no está considerado, está al ladito de lo normal, ocurre, puede ser que ocurra, vamos a ver, y desde luego que así que ya llegamos al punto en el que ahora hay fulanos que se van a decir ah, yo lo capturo, yo lo congelo, a ver si es cierto, vamos a ver qué en el próximo episodio para platicar de los cazafantasmas y vamos a hablar desde el famoso Carlos Trejo que... Uh -huh. Ay, señor cazafantasmas Carlos Trejo y pues los otros que son muy conocidos los Warren, entonces toda esa, vamos a pasar por varias historias, no se lo vayan a perder, estamos spoileándoles mucho porque en realidad queremos que participen queremos que estén con nosotros y nos vemos la próxima semana, no olviden suscribirse, es importante que nos dejen sus comentarios y nos vemos la próxima semana en la edición de La Voz de Ultratumba Ah, ya, nos, ya no me salió el eco. Ah, sí, ahí está. <risa> Esto es paranormal. Nos vemos la próxima semana en La Voz de Ultratumba. Y sí, no se pierdan al final de este clip. En unos segundos vamos a poner el resultado de la psicofonía. Hasta luego, amigos. Adiós. Adiós. Y digan no a los romeritos y no a los tejocotes ni a las malditas pasas. Por favor. <risa> <risa> uh... Ahí nos vemos, amigos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.